Cuando hemos clarificado lo que queremos hacer, que es identificando el perfil del estudiante cuando termine nuestro curso, y hemos identificado la forma de constatar si hubo aprendizaje o no, que es la recogido de las evidencias, lo próximo que nos queda es el escogido de las actividades educativas que ayudan al estudiante a construir sus evidencias. Suena simple, lo es. Esta forma de diseñar la instrucción es increíblemente simple. Lo que proponemos en esta fase es mirar bien las evidencias que los estudiantes deben someter y ayudarlos a construir esas evidencias. ¿A ver, qué implica esto? Bueno, el estudiante debe tener claro la naturaleza de la evidencia y la forma en que la evidencia será evaluada. Por eso las rúbricas tienen que ser útiles para guiar al estudiante en ese proceso de construir sus evidencias. Y la guianza que en ese proceso de construcción es clave para determinar la actividad instruccional. ¿Cómo guiamos? Bueno, hay que dar instrucciones claras y hay que proveer ejemplos claros de la evidencia que van a someter al estudiante. Otra clave que se debe tomar en consideración es que hay que darle la oportunidad al estudiante bajo guianza y con los profesores a recibir recomendaciones para la construcción de esas evidencias. Tareas complejas o evidencias complejas pueden ser divididas en partes para guiar la construcción precisamente de esa evidencia, pero las evidencias en, en sus partes deben ser juntadas luego para someter el trabajo concreto hay que proveer evidencias y el estudiante debe someter su trabajo para recibir críticas sobre ese producto final que es lo que realmente se va a evaluar en el curso. Lo invito a leer los documentos que están en esta unidad y participar en los foros para clarificar más este concepto.